Día Mundial del Medio Ambiente es un buen momento para hacer una llamada de atención sobre la responsabilidad que todos tenemos por el cuidado de la tierra. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, con la que se dio inicio a la conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. Se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973.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 En tanto que ambientalistas abogan porque el gobierno dominicano convoque a nuevas políticas para preservación del medio ambiente. Para NTN, Joan y Paulino.